el flamante y espectacular coche de hoy es un chevrolet camaro rs una de las propuestas más agresivas de general motors ante la arrasante fama del ford mustang el problema más preocupante de hoy es la poca fuerza que le queda a este cansado motor v8 de 5.7 litros veremos cómo se combina la tecnología y lo moderno con toda la potencia norteamericana de los años 70 el camaro RS tenía alma de coche Muscle Car pero con una crisis de petróleo en las espaldas de estas marcas en aquellos años 70 se tomó la decisión de alguna forma comenzar a limitar la potencia de estos motores llegando solamente a fabricarse con 145 pobres caballos de fuerza y antes incluso llegaban a los 350 como ya sabemos estos motores tienen una robusta mecánica que tranquilamente con un par de modificaciones se los permite llegar a esas cifras pero nos hemos adelantado mucho para potenciar un Camaro primero hay que comprarlo es por esta razón que en este capítulo Mike visitará la tierra de estos potentes coches los Estados Unidos de América en suelo californiano se encuentra con este monstruo rojo y su dueño es Willy bien, que pertenece a mi familia desde el 73 era el orgullo y la alegría de mi padrastro se le hizo una puesta a punto al motor en su día según lo que comenta el dueño, tiene este auto muchas cosas nuevas, como el interior, tapicería, pero el motor está en un estado muy poco rentable. Mike, siendo un experto en la venta de estos coches, nota inmediatamente las humedades de aceite y todas estas cosas que puede mirar para bajarle un poco el precio. A la hora de probarlo, es una decepción la forma en la que acelera. Está claro que la principal tarea será potenciar el bestial V8, o quizás cambiarlo por completo. Para sorpresa de Mike, el dueño le pide una barbaridad de 20 mil dólares. De todas formas, con toda su astucia, logra bajar el precio a 17 mil, considerando que es un coche muy buscado por todos los coleccionistas en todo el mundo. Llegó la hora de la aparición de nuestro personaje favorito, Ed China, que está muy contento de saber que tendrá que intervenir este pedazo de metal norteamericano. Pero Mike le dice que no se ilusione, que es solo un b 8 de 145 caballos de fuerzas. Prepárate para oír esto, 145 caballos de potencia. No puede ser tú. Ed China está un poco asustado por el presupuesto que pueden tener para este camaro, pero Mike le comenta que no se preocupe, todo lo gastado será recuperado. Realmente para este tipo de restauraciones no vale la pena el seguir con tecnología de los años 70. Por esta razón Ed se propone el convertir a este camaro en un auténtico RS con todas las letras, y es por esto que gasta aproximadamente 3.300 dólares en una suspensión totalmente deportiva incluyendo frenos, amortiguadores, resortes, etc. Está claro que todo lo nuevo que compró es mucho mejor que aquella tecnología vieja pero de todas formas son todas limitaciones que tuvo que tener la marca a la hora de construir este Camaro debido a la crisis del petróleo de ese año. Por obvias razones, también se le dice adiós al núcleo original del diferencial instalando uno especial para soportar cientos de caballos de fuerza. Otra gran modificación es una barra estabilizadora, algo que hace que el coche sea mucho más seguro a la hora de agarrar una curva. Por otro lado lo tenemos a Mike yendo a visitar a Joe Sherman, una verdadera eminencia en la potenciación de motores. Tal como lo dice el lema de su negocio, Joe vende caballos de fuerza. Las malas noticias no se hicieron esperar. Joe toma de 6 a 8 semanas para tener el motor preparado con 600 a 700 caballos de fuerza. Tiempo que a Mike no le conviene esperar. Por esa razón decide directamente comprar un motor ya potenciado. Típica cosa de programa gringo o anglosajón. 440 caballos de potencia son los que tendrá que cargar este Camaro, pero aún así no solo es sacar y poner, también fue necesario una nueva caja de cambios y una nueva dirección la parte más placentera de este tipo de videos es el armado de todo lo nuevo piezas cromadas por todos lados miles de dólares gastados embragues de competición y todo entra como tiene que entrar sin pasar nada de rabia mike con toda su experiencia comienza a adornar este camaro con unas preciosas llantas un faldón para el paragolpe delantero un un alerón y unas franjas pegatinas que quedaron realmente impresionantes y es lo que le da el toque rs a este camaro los gastos totales fueron los siguientes 17 mil dólares la compra del coche $3,600 la suspensión nueva, $7,500 el motor y la caja de cambios y $3,000 más las llantas y los demás accesorios como alerón, escape completo y las pegatinas. Dando un total gastado de $32,000 más 53 horas de trabajo. Llegó la hora de probarlo, veremos cómo ha quedado este Pony Car con Alma de Muscle Car. El sonido es espectacular. La verdad es que superó las expectativas del programa Atrás ha quedado ese viejo Camaro de aburridos 145 caballos de fuerza, ojalá es que no tenga que volver nunca más. Es increíble, pero este coche tiene lo último en partes mecánicas, suspensión de primera línea y la verdad es que transmite una seguridad única, un excelente trabajo como siempre de nuestro querido Ed China. Según Mike, el mercado de este tipo de coches está subiendo como espuma. Por eso es que el precio base que tiene en mente es de mil dólares. El interesado se llama Ken y se lo ve muy ilusionado con comprar este Camaro. Para la decepción de mucha parte de la audiencia, Mike cerró la venta en 35 mil dólares, dándole una ganancia de solamente 2 mil dólares. Pero, tal como Mike siempre dice, el objetivo del programa no es el dinero, sino el haber salvado este hermoso ícono norteamericano. Aguanta. Y hasta acá llegó el video del día de hoy. Espero que de verdad te haya gustado tanto como a mí este tremendo capítulo de joyas sobre ruedas. Te mando un abrazo grande. Adiós.